Motivaciones del pasado que maldicen mi futuro Lo que parecía brillante hoy lo veo oscuro Es un túnel en el que me metí muy profundo Pero la luz al fondo da esperanza al mundo Por mucho tiempo solo tocó sufrir Ahora disfruto de poder sonreír y al fin ser sin necesidad de tener que mentirle Camino peligroso incluso con ojos cerrados Estoy relajado con mala suerte de mi lado Y aunque fallar puede ser lo más habitual Volver a intentarlo lo más difícil de lograr En la noche más oscura en las estrellas más brillantes La sigo hasta el final sin ánimo de desanimarme El no tener apoyo significa soledad Si a ojos de ciego solo existe oscuridad Mis defectos hace tiempo que dejé no los tiré, simplemente los abracé No sirvió de nada, intenta rechazarlo Me miraron fijo y tocó aceptarlo. Somos un espejo y la vida un martillo Ver la verdad es el mayor sacrificio Quebrado se puede ver mi reflejo Con esos fragmentos me represento cicatrices tan profundas que llegan al alma No tengo interés en intentar taparlas Prefiero ser inteligente y usarlas como arma Y que sirvan como respaldo a mis palabras Mi mayor error fue buscar su perdón Tratar de ocultar lo que estaba en mi interior Viendo todo a través de alucinaciones De dentro de las canciones Pensé que el dolor me hacía especial Y cuando lo abrazara todo iba a pasar Solo sirvió como una carga en el pecho, un gran vacío y una pérdida de tiempo. El futuro bueno o malo no altera mi presente. Recuerdos trágicos los veo sonrientes. Si tiran una piedra al río sigue su corriente y le juro que ese es el acto más valiente. Es el acto más valiente. Es el acto más valiente. Contro recorridos recorrido haciendo lo que me asusta Sin intentar ser una persona única o diferente Soy una que navega entre cosas, cosas que le gustan. gustan Viviendo el día a día y los detalles del deleite Tengo una sonrisa grande en mi cara Chiquita comparada a la de mi alma Dentro mío siempre va a haber oscuridad pero está balanceado de dentro de un de Jiris Jiris. Jiris. Mi motivación del pasado se consagró en el futuro Mis ojos acostumbrados a mirar en lo oscuro Llegué hasta el fondo de ese túnel profundo Y ahora soy la luz que le da esperanza a mi mundo Ya quedó atrás el momento de sufrir Ahora con los míos disfruto de sonreír Verdaderamente digo que soy feliz Necesidad de tener que mentirme De tener que mentirme